Bueno, pues vamos a aprender a subir contenido a eBox. En primer lugar, marcamos en la URL ebox.com, Aparecemos en la página de inicio. Pinchamos acceder. Tenemos que poner nuestro email y nuestra contraseña, usuario que habremos creado con anterioridad. Una vez estemos logueados, que también tenemos la opción de hacerlo a través de un perfil de Facebook, pincharemos en autentificar, aparecemos en la, página, en la página inicial con los accesos a nuestro contenido, a nuestro canal, pinchamos subir, podemos subir feeds o podemos subir directamente un archivo de audio, como va a ser el caso. A continuación vemos tres posibilidades para subir contenido a través de... Una URL a través de un vídeo, una opción bastante interesante porque extrae el audio de un vídeo y en, como va a ser el caso subiendo un archivo directamente, buscamos el archivo y abrimos. Mientras se carga el contenido podemos ir eh, añadiendo el título en primer lugar, que sea descriptivo eh, del contenido que contiene el audio. Eh, podemos añadir una descripción, esto es un paso importante ya que Evox eh, e nos va a pedir un mínimo de descripción hasta que eh, la línea que vemos incrementándose se ponga en color verde. Esta descripción es importante para que la gente conozca bien el contenido antes de, de escucharlo. Una vez puesta la descripción eh, vamos a añadir las categorías. Tenemos diferentes familias de categorías. Para nuestro archivo vamos a poner Internet y Tecnología. A continuación ponemos las tags, las etiquetas, las palabras clave a través de las cuales queremos que encuentren nuestro contenido. En este caso pues, internet segura, seguridad web, eh, son las que hemos seleccionado. Podéis poner las que consideréis y además tenéis sugerencias eh, del propio portal. Podéis poner una serie de imágenes. Eh, es algo opcional, el, podéis poner el género de, de contenido de audio, en este caso es otro tipo porque ninguno describe lo que vamos a añadir, idioma castellano, y importante la licencia, el tipo de licencia que vamos a permitir de nuestro audio. Eh, ahí tenéis explicación de cuáles son las alternativas y pinchamos a aceptar las condiciones. Esta es la forma de eh, organizar el contenido en e -box. tenemos un canal descriptivo de nuestro perfil, podcast, diferentes podcasts según la temática que son los que permiten la sindicación de contenido por feed eh, y dentro contienen los audios. Vamos a añadir un, un canal, en este caso ya uno existente y un podcast y si no tenéis la opción debajo de crear uno nuevo. En este momento pinchamos en enviar y se empieza a subir el contenido a a la web, nos refleja que estará disponible en X tiempo cuando lo consiga procesar y luego tenemos la opción de recomendar el audio, de enviarlo por correo o compartirlo. Esta es la zona de nuestros contenidos subidos. A continuación pinchamos en la zona privada donde podemos modificar nuestros datos, pinchamos en la pestaña de mi contenido y vemos los títulos. Pinchamos el último que hemos subido. Y eh, aquí podemos encontrar para, eh, los datos que hemos añadido inicialmente para poder modificarlos a nuestro gusto. A continuación volvemos a pinchar en la pestaña y vamos a pinchar en ver. Al pinchar en ver vamos a ver la visual que va a tener la gente al visitar nuestro canal, eh, con la posibilidad de descargar el contenido, de añadirlo a una lista de reproducción, poder eh, indicar el me gusta y el botón de compartir este contenido donde vamos a tener las principales redes sociales, podemos enviarlo por email, llevarlo a nuestra web o eh, votar en un grupo. Importante, en llevarlo a nuestra web nos da tres posibilidades de inserción eh, para embeber eh, con tres interfaces diferentes a través del de, eh, código Object. También tenemos la posibilidad de tener un link para la descarga directa de nuestro, de nuestro audio. Posteriormente este código lo introduciríamos en nuestro blog.